Daddy Yankee lanzó su canción, sí. el pionero del reggaetón lanzó una canción tal y como lo prometió ayer jueves el reggaetonero boricua Dari Yankee lanzó su nueva canción Problema, al tiempo que sirvió como su propia respuesta al, a las informaciones del chombo de que ese género musical murió. El considerado el máximo líder del género urbano lanzó su nuevo sencillo compuesto con compuesto junto con Rafi Pina, Dímelo Flow, Sloy Mike, Justin Kille, Isaac y, y, y Babe Keck. Por su parte, el video musical dirigido por Marlon Peña y filmado en Miami, Estados Unidos, continúa con una tradición de impresionantes visuales para el Cangre, Ronnie Clark, mejor conocido como El Chombo, decidió responder a los cuestionamientos hechos por Darry Yankee y según recoge el medio Telemetro Chombo, consideró que el nuevo tema es, una, es un tema de nostalgia y lo que quiere hacer es dinero. En todo este conflicto, que no es conflicto, estamos viendo historia, Yankee está dándole validez a lo que yo expuse. Muchos usuarios en las redes sociales, sobre todo, sus seguidores han catalogado como uno más del montón y le piden que hagan temas chingones, como antes, incluso llegan a afirmar que con esta nueva música del máximo líder género se demuestra que el reggaetón murió. Ahí están los comentarios, Villalona. La gente dice, ¿cuántos más quieren escuchar verdadero reggaetón como antes? Ese tema dejó mucho de desear. Dice otra, el chombo tenía razón. También dice otra persona no, eh, que lo que hace falta es hacer temas chingones, como ya tú dijiste. Ahí pues otras personas también dan su visto bueno a el tema, otros lo consideran una decepción. Eh, cuando ellos dicen el reggaetón viejo, hay que tener como una una especie de... O sea, hay que tener en cuenta que hay un reggaetón muy viejo que era parecido al trap de ahora. ¿Eh? Tengan en cuenta eso. Y ya después, cuando salió eh, Alexis y Fido, no fue Gasolina, eh, Gasolina fue el punto en el que despegó, pero cuando comenzaron Alexis y Fido con Tu Príncipe y otros más de ese género, ahí fue que comenzó el reggaetón ya a comenzar a tener la popularidad, pero el reggaetón antes de eso era un un género marginado, igual igualito que el trap ¿eh? El trap es solamente, que, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que él quiere? porque no se podemos quieren, volver es, para atrás? Entonces quieren reggaetón del viejito, pero ¿por okay, reggaetón no, del viejito? No apoya, ah, pues está obsoleto Ah. No sirve. ¿Eh? Si yo me he visto como antes, ¿cómo me voy a ver? Me va a ver feo. Feo. Terrible. Hay que estar de acuerdo, chombo. Usted quedó atrapado en ese tiempo. Está bien. El sandungueo es bueno. Sí. Pero yo no puedo... Felina, de un cuerpo tan provocante, que me llevo a mirar ya En ese tiempo de Toritito, no podemos regresar, lamentablemente. Y uno puede mantenerse mientras... Si sí, hay otro no sí, que está no, no, no. Sí, urbano, está, que están, no, es que está sí. evolucionando, Villalona. Uh -huh. ¿No puede dar Yankee venir con la gasolina? ¿O que right. le haga la gasolina a Remy? No, después, ahora, 20 años después, no, ¿qué pasa? Así, no. Me gusta la gasolina, Yo soy babón y le no vengo con la gasolina. No, no entra. No entra. No El iPhone, la gasolina, no puede. Entonces, esa teoría yo no la comparto con el chombo. ¿Por qué? Porque esto se trata de evolucionar. Vamos a ver el video, si lo Pon tienen por poquito. ahí. Uh -huh. Ahí está el video de Dari Yankee, su canción poquito, Problema. poquito. Vamos a ponerlo ahí. Muy duro, muy duro lo de Daddy Yankee. Para mí es reggaetón. No claro como de antes, pero está en reggaetón. Claro. No veo muchas fusiones ni nada, yo lo veo muy bien. Y espero que los otros artistas no dejen solo a Dari Yankee, los boricuas que, que son de, de esos tiempos. Sí, esperemos y que. Y que, que... Son, y que son gente que, o sea, los boricuas se destacan porque son unidos independientemente claro. de uno que otra, ¿verdad? Tiraera, cosas así. Una, eh, pero yo tienen sé que, que por darle... ahí tienen que venir otros reggaetoneros. Claro, a... hacer lo mismo. Vamos a pasar Exacto. a otra información.